y muchos saludos para todos los miembros del Grupo Cuba en Serbia. Mi nombre es Daria Benítez, soy moderadora en este grupo y soy Serbia. Hemos creado este serial eh, Vida en Serbia con el propósito de ayudar a todos ustedes con sus dudas, con sus preguntas con respecto a la vida en Serbia. Así que por favor, en los comentarios Dejen todas las preguntas con respecto al transporte público, la vida, la renta, eh, la compra en general, en todo en lo que le puedo ayudar, estoy dispuesta. Espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video.